chicos, tatay produciendo Tatay produciendo Estamos en la cima Ya, yeah. ey, ey Estamos en la cima, tú estás ahí abajo Tira llamada, yo te la bajo Mientras tomamos ese atajo Para llegar al parque.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 Mientras tomamos ese atajo para llegar al party Estamos en la cima, está ahí abajo, tira llamada, yo te la bajo Mientras tomamos ese atajo para llegar al party En el party causamos sensación, ya, mientras escuchan esta canción Y sí. ahora nos centramos la misión, no pararé hasta ganar el millón Estamos en la y abajo, Tira llamadas, yo te la bajo Mientras tomamos ese atajo Para llegar al party Dame las imágenes, y abajo, y la cima, está abajo Tira llamadas, yo te la bajo Mientras tomamos ese atajo Para llegar al parque, Salgo del party y del carrete Con My los winners, right me meto en tete con el Mercedes y me compro un Audi Para que no pasen parte <risa> Pues chicos, esto fue... ¿La ah. no estáis produciendo?